¿Qué? Alerta, alerta, alerta vecino Al lado de su casa vive un asesino Alerta, alerta, alerta vecino Al lado de su casa vive un asesino No tenéis idea Y justo aquí mira la vuelta de mi casa No sabía, no sabía Viviendo con el, con el enemigo ¿Te das cuenta? No sé No sé Me, me quedé Esparmada Porque no sabía No tengo que decir Muy bien pues. No sé qué hacer Con estos valles No tenía ni idea Que viviera Así que os felicito. Uy oh, Demasiado mal No sabíamos No teníamos idea Peligrosísimo Demasiado peligroso Aquí hay un ejemplo. De que la imponibilidad es que es Salazar Fuentes, asesino y degollador, alias Pegaso, rut 6 millones 455 823-4, cinco, cinco, vive en Colón 1422, Casa 7, Independencia. Esta funa bueno, es parte de la campaña en contra de la impunidad, de la campaña en contra del perdón que están pidiendo los criminales de Punta Peuco. Eh, justamente vinimos a funar a uno de los que ha conseguido libertad, que es Claudio Salazar Fuentes, alias El Pegaso, eh, degollador de Manuel Guerrero y participante en el secuestro y en las torturas de Santiago Natino y José Manuel Parada. Eh, lamentablemente un tipo como este que está condenado a cadena perpetua eh, ha salido en libertad y está viviendo aquí en medio en independencia, en medio de la gente en, en un pasaje incluso donde sus vecinos no tenían idea de quién era así que bueno, esta es nuestra contribución a la justicia que esperamos que, que exista porque hasta ahora hay mucho de impunidad y poco de justicia Salazar Fuentes se encargó de asesinar a Manuel Guerrero Ceballos usando un corvo que había sido regalado por otro agente, Roberto Fuentes Morrison, alias El Wally. Yo vengo por primera vez y eh, tú nunca sabes um, a qué vienes o por qué es. Entonces eh, quedé impactada porque la historia de um, José Manuel Natino um, y uh, Manuel Guerrero yo lo conocí de, de muy cerca. No puedo, tener, no puedo sentir compasión con un asesino, incluso si está en silla de rueda o eh, eh, posada una cama con no sé cuántos eh, tubos metidos. No, no lo puedo tener, lamento. Eh, según el derecho internacional, las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, son inamistibles e imprescriptibles por lo tanto los condenados por violaciones de derechos humanos no pueden tener beneficios carcelarios como los demás reos comunes porque no son delitos comunes, son delitos en corcha a la humanidad, sin embargo aquí en Chile no se han aplicado esos criterios y están obteniendo beneficios, entonces con esta campaña donde los ponen como unos pobres viejitos que están enfermitos y todo, están tratando de dejarlos en libertad y están consiguiéndolo algunos como en este caso el Pegaso Salazar Puente, que ha obtenido su libertad y por eso nosotros lo vinimos a denunciar porque eh, decimos, o sea, ni perdón ni olvido los crímenes en contra de la humanidad no pueden tener eh, beneficios con respecto a, a, a los hijos de, de los que están presos ahí eh, entendemos que es parte de su campaña, además es parte de tratar de no creer que sus padres fueron los criminales que son. Entonces, por eso estamos haciendo claridad, seguimos haciendo justicia, seguimos contándole la verdad a los vecinos y a las vecinas de con quienes están viviendo.